ver entonces el problema de trazar una recta tangente a una circunferencia, pero esa recta tiene que incluir a un punto exterior a la circunferencia, entonces de vuelta, si yo pasara una, circunfer una recta de esta manera, tuviera una recta secante. Yo la puedo mover cambiando la dirección, o sea, cambiando qué cosa, cambiando el vector dirección, el vector director de esta recta, y si la cambio, la sigo cambiando, voy a seguir teniendo hasta un punto donde tenga solamente un punto de intersección y sea tangente, y después moverlo para el otro lado y obtener este otro punto de tangencia y estas serían las dos rectas que serían tangentes a esta circunferencia y esa, que esas tangentes contienen al punto Q exterior a esta circunferencia. El problema ahora es este, cómo hacemos para darle valores a U, al vector director. Porque básicamente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sabemos ahora? Que podemos encontrar la intersección de esta recta, de esta familia de rectas sería, con la circunferencia, con el método que habíamos visto. ¿Sí? Entonces, si yo digo que esto es M y esto es 1, entonces U, que es el vector director de la recta, es igual a M. Uno. y entonces puedo escribir la ecuación de la recta xd igual a oq que es eh, el vector de posición desde o hasta q y q yo lo tengo más lambda por m1 entonces acá podemos Metricer x es igual a o vamos a suponer que x0 es y sub 0 este punto es x0 y sub 0 vamos a darle un valor entonces tenemos x es igual a x sub 0 más m lambda y y va a ser igual a y sub 0 más lambda cuando desparametrizamos, lambda va a ser igual a x menos X sub 0 sobre M Y va a ser igual a Y menos Y sub 0 Es interesante saber que esta, este, Esto que se nos ocurrió No va a poder funcionar si M es 0 Para que M sea 0 estoy diciendo que esta es una, una recta de esta forma ¿sí? Y si el punto Q Tenemos la desgracia que está por acá no va a poder ser tangente tiene que estar justo en, este, en esta zona entonces analizamos el caso de m igual a 0 en otro momento ahora, por ahora, m tiene que ser diferente de 0 y ahí sí puedo, podemos seguir analizando entonces, esta sería la ecuación de la recta esta es la ecuación de la recta entonces yo puedo colocar y como función en función de x y otra vez, como yo conozco la, las, eh, la ecuación de la circunferencia, entonces yo tendría x menos h al cuadrado más y, que es f de x, f de x menos k al cuadrado es igual a r cuadrado de vuelta tendría ax cuadrado más by es igual a eh, perdón bx más c es igual a cero como habíamos trabajado en el caso de intersección sí nada más que en este caso todos estos están en función de k Eh, perdón, en función, en función de M en función de M entonces voy a hacer B cuadrado para que sea tangente tiene que ser igual a 4A por C pero esta B cuadrado es función de M la va a ser el A va a ser función de M y probablemente C también sea función de M entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy, a, que voy a necesitar? Que va a quedar m cuadrado de vuelta y voy a tener que sacar los valores de m que hacen que esta recta, esta familia de recta, los valores críticos de m, que hacen que esta familia de recta sea tangente. O sea, dos valores de x en general. ¿Sí? Es importante que se estudie primero vamos a empezar por el principio, que Q sea exterior a la circunferencia ¿cómo hacemos eso? ¿cómo sabemos si que Q es efectivamente exterior a la circunferencia C? y bueno, yo tengo el centro de la circunferencia ah, si yo hiciera una circunferencia con radio Q sí. Esta circunferencia tendría un radio r. ¿Sí? Vale decir, mi circunferencia original es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Si yo coloco acá x sub 0 y sub 0, Estoy evaluando esta circunferencia en el punto Q. Si estoy evaluando esta circunferencia en el punto Q, si esta parte, si esta parte lo estoy de R cuadrado, me sale mayor que R cuadrado chiquita, entonces efectivamente es exterior. Si no, no voy a empezar a hacer esto porque ya sé que no va a haber este, ninguna recta que pase por un punto Q interior que sea tangente ¿Sí? si, es, si es que acá en, el valor es menos y si es igual ya tengo digamos ya tengo el punto Q y entonces puedo encontrar una, una tangente por un punto Q que es que pertenece a la circunferencia que es otro problema fíjense que si tuviera el punto Q en este caso no hay ninguna recta que no sea otra cosa sino secante